Marzo representó para la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y el proyecto Pío en Deseo un mes lleno de trabajo que finalmente desembocó en el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. Nos fue muy bien, muy, muy bien. A lo largo del mes tuvimos 7.6 millones de personas que vieron nuestro mensaje según eh, agencias especializadas en el tema. Tuvimos muchísima, muchísima información que fue debidamente puesta a disposición de quienes nos siguen en las páginas de internet y en las redes y logramos que nuestro mensaje fuera retransmitido por seis eh, cadenas noticiosas que van desde la televisión Televisa, Televisión Azteca, Canal 22, Canal 11, el periódico Excelsior, el Universal Reforma, el del Dr. Simi, eh, revistas especializadas, eh, como líderes y expansión, y algunos programas de radio como el de Janet Arceo. Por todo lo anterior y por seguirnos, muchas gracias y sigamos trabajando para que el año que entra tengamos mejores noticias que las que ya hemos tenido hoy. Este mes que concluye y que trajo muy buenas, muy buenas noticias y muy buenos esfuerzos que han ido desembocando en certeza para nuestros pacientes. Muchas gracias.